Dance, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ello el día de hoy nos vamos a concentrar en las funciones logarítmicas o el manejo de logaritmos vamos a aprender las propiedades que manejan los logaritmos desarrollaremos algunos ejemplos con estos logaritmos y de igual forma relacionaremos con la función exponencial tanto que la función logarítmica y exponencial tienen una estrecha relación entonces vamos a trabajar todo el tema de logaritmos. No siendo más, ¡comencemos! Los logaritmos tienen una diversa aplicación en áreas de la ciencia, una de las cuales por ejemplo sería el manejo del crecimiento de bacterias o en todo lo que tiene que ver con la formación o fermentación de alcoholes o generación de ambos de por ejemplo la cerveza o el aguardiente, todo ese tipo de fermentaciones manejan concentraciones muy pequeñas en todo lo que tiene que ver con la generación de azúcares. Entonces, para ello se utiliza mucho la función logarítmica, ya que maneja concentraciones muy pequeñas, o sea, que es muy útil en esos campos de la ciencia. Ahora, vamos a mirar por definición qué es el logaritmo. Logaritmo es logaritmo de a de x es igual a y, donde a es la base, x el número y y la respuesta. Entonces, ¿cómo se transforma esto? en una función exponencial, esto es lo mismo que decir que la base A se eleva a Y y esto es igual a X, quiere decir que si yo la base la elevo a Y voy a obtener el valor de X, de esta manera yo tengo cómo resolver digamos una función logarítmica exponencial o viceversa, de una exponencial, convertirla a una función logarítmica. Vamos a mirar las propiedades que manejan los logaritmos, para luego empezar a hacer una serie de ejercicios para que quede más claro el tema. Continuando, vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Miremos las propiedades de cada uno de, de ellos. Entonces, logaritmo de a por b. Siempre que tengamos la multiplicación del logaritmo va a tener la suma del logaritmo. Logaritmo de a más logaritmo de b. Cuando tenga la división tendría una resta. Logaritmo de a menos logaritmo de b. Este es el logaritmo de una potencia, a la n. El n baja el exponente y pasa a multiplicar el logaritmo. Propiedad número 4. Raíz de un logaritmo. Recordemos de las propiedades de potencias. Si no, les dejo el enlace para que revisen un poco las propiedades de las potencias que a veces... Nos pueden olvidar, esto se convierte en a a la 1 sobre n. ¿Cómo vemos se puede convertir la raíz en una potencia? Entonces, este 1 sobre n pasaría a multiplicar logaritmo. Entonces, convertiría similar a la propiedad número 3. Logaritmo de a de a. Esto es igual a 1. Siempre que tenga la base y el número iguales, digamos, 3 de 3, 4 y 4, esto siempre va a valer 1. Una propiedad bien importante y si se utiliza mucho. Y por último tenemos el cambio de base, logaritmo de A de A, cambio de base. Voy a cambiar esta base A por la B, entonces ¿qué se hace? Se le aplica el cambio de base aquí, B de A, y vuelve y se le hace, pero ya cambiaría poniéndose la, esta base como número y volviendo a quedar la base en ambos lados. De esta manera se cambia la base de un logaritmo. Ahora vamos a resolver una serie de ejercicios en la cual se aplicarán varias o algunas de estas propiedades. Vamos a resolver este primer ejemplo: logaritmo de 3 de 27. Aplicamos la propiedad que nos decía, o la definición, que un logaritmo se puede convertir en potencia. Esto se convertiría a que 3 elevado a la y es igual a 27. Entonces, ¿qué tenemos acá? Necesitamos hallar el valor de Y, entonces este número como no, no sé cuál sería el valor de Y, voy a convertirlo en potencia, entonces voy a simplificar. Recordemos la simplificación, tercera de 27 da 9, tercera de 9 da 3 y por último tercera de 3 da 1. Esto nos daría igual a 1, 2, 3, 3 elevado a la 3. Es decir, que esto en qué se nos va a convertir, en que 3 de Y... Va a ser igual a 3 elevado a la 3. Ahora vamos a aplicar una propiedad de logaritmos. Vamos a convertir esto a que tenga la misma base con el número. Entonces voy a aplicar logaritmo en 3 para ambos lados. Quedaría logaritmo de 3, de 3y. Y igual vale al otro lado. Logaritmo de 3, de 3. ¿Para qué hago esto? Para poder bajar la variable y y asimismo el número. Entonces, y bajaría. Como es un exponente, pasaría a multiplicar logaritmo 3 de 3, la propiedad número 3 que vimos, y este 3 también bajaría. Por último, miremos lo siguiente. Esto se nos parece a la propiedad que vimos, que es la propiedad número 5. Mírenla por favor ahí, recordemos. ¿Qué dice? Cuando tengo la base mismo número, esto siempre va a valer 1. O sea que esto valdría 1. Y por ende, eso también va a valer 1. Y por 1, pues nos va a dar Y. Y 3 por 1 nos va a dar 3. Es decir, que el valor de Y que tenemos sería igual a 3. Esta sería la respuesta. Y va a ser igual a 3. Que este era lo que quería encontrar, la variable Y. Vamos a resolver un siguiente ejemplo. Tenemos este siguiente ejemplo. Tenemos logaritmo de 5 de 25 y 5 y logaritmo en base de 2 de 4, 32 y 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como podemos ver, acá tenemos una multiplicación y aquí también. Vamos a trabajarlos cada uno por separadito. 25 y 5 es una multiplicación, no olvidemos. Cuando tengo una multiplicación, se suman los logaritmos. Se nos quedaría logaritmo de 5 de 25 y se parte más logaritmo de 5 de 5, más logaritmo en base 2 de 4, también se va a partir, entonces como es por, más logaritmo, miren que siempre pongo la misma base, 32 más logaritmo en base 2 de 2, ahora miremos lo siguiente, miremos la potencia de este, este sería 5 a la 2, y 32, si hacemos la multiplicación, 2 por 2, 4, por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, esto nos va a dar 2 a la 5, entonces vamos a convertir esto. Y el 4, pues ya sabemos que es 2 a la 2, entonces esto nos quedaría logaritmo de 5, 5 a la 2, más logaritmo de 5 a la 5, más logaritmo de 2, 2 a la 2, porque 2 a la 2 es 4, más... Logaritmo 2 a la 5, más logaritmo 2 a la 2. Ahora, este 2 que está haciendo? Como es un exponente lo podemos bajar, nos quedaría 2 por logaritmo de 5 de 5, más, esto ya sabemos que esto nos vale, siempre que tenga la base el mismo número, esto siempre va a valer 1, entonces esto vale 1, entonces nos queda más 1, más este 2 bajaría, por logaritmo de 2 de 2. Este 5 también bajaría, entonces más 5, logaritmo de 2 de 2. Y por último miremos que tenemos la base del mismo número, también esto va a valer 1. Ahora, esto nos vale 1, no olvidemos. Esto también nos vale 1, y esto nos vale 1. Cada uno de estos números... Va a ser 1, pero tenemos una multiplicación, ¿qué nos va a quedar? 2 por 1, 2, más 1, más 2, 5 por 1, 5. Ahora, ¿qué tenemos? 2 más 1, 3, más 2, 5, 5 más 5 nos da 10. Es decir, que la respuesta de este ejercicio es igual a 10. Y aquí hemos solucionado el problema que teníamos de logaritmos. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. Tenemos 5 logaritmos 3 de 2 más 12 logaritmos 2 de 3 menos 4 logaritmos 3 de 2 y más 12 logaritmo 3 de 2. Aquí no podemos aplicar exponentes puesto que no tiene ningún exponente. Pero sí podemos ver que hay coeficientes y que hay bases con sus respectivos números. Cuando tenemos un caso como este, miramos si podemos sumar términos semejantes. Miremos qué hay semejante. Como podemos ver acá hay logaritmo 3 de 2. Por aquí también hay logaritmo 3 de 2. Y aquí también. En cambio, miremos el, de, el que está con el 12. El 12 tiene el logaritmo 2 de 3. Son totalmente diferentes. Es decir, que sumamos las mismas cosas. Entonces vamos a sumar lo mismo. ¿Qué voy a sumar? 5... Con el 4 y con el 12. 5 menos 4 nos daría 1. Y 1 más 12 nos da 13. Entonces esto nos quedaría 13 logaritmo 3 de 2. Más. Este queda solito. 12 logaritmo 2 de 3. Ya aquí no se pueden sumar las mismas cosas. O sea, no puedo sumar este con este. Yo siempre he dicho que uno debe sumar vacas con vacas. Toros con toros pero no podemos sumar cosas totalmente diferentes, porque nos darían cosas contrarias. Entonces, en este caso, yo no podría sumar estos logaritmos. Esta sería la respuesta. Vamos a continuar con un cuarto ejemplo. Tenemos este cuarto ejemplo. 2 logaritmos 3 de 10 más, 10 más logaritmo de 3 de 10, y me piden cambiar la base. Como primero, miremos que acá hay términos semejantes, logaritmo 3 de 10 y logaritmo 3 de 10. Podría sumarlos, nos quedaría 2 más 1, nos quedaría 3, logaritmo 3 de 10. Siempre que uno quiere cambiar la base, a veces nos dan la base la cual queremos cambiar, pero, en forma general, uno debe buscar que la base sea igual al número que tiene al lado. Entonces, digamos que en este caso es conveniente convertir este 3 en base 10. Entonces voy a convertir esto a base 10. El 3, pero no me va a afectar el 3 que multiplica. Nos quedaría 3 por log de 10, que es la base que estoy cambiando a este número. Sobre log de 10, la misma base que cambio, y el, la base que tenía anterior. ¿Qué es esto? Log de 10 de 10, no olvidemos que esto equivale a 1. 3 por 1 nos va a dar 3. Sobre logaritmo de 10 de 3. De esta manera se resuelve este ejercicio. Entonces ya aquí cambiamos la base. En este caso elegí que la base fuera 10. Si me hubieran dicho otro tipo de base, pues cambiaría el número que estaría acá. Con esto concluimos el, este tema de manejo de logaritmos. De esta manera concluimos el tema de logaritmos.